Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 19 de febrero del 2019. Mes de la patria, mes del amor, mes del carnaval. Gracias a Telenor porque nos empalma a través del Canal 10 con todo el nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada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 también al 46, que nos une a todo Santiago, toda la línea noroeste y la ciudad de los 30 caballeros. Para gran parte de Estados Unidos en diferido, en el 1014 a las 11 de la mañana y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande desde aquí, desde mañana a todos los que hacen posible esta unión con De Mañana y a los dominicanos que están fuera haciendo honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy les tendremos comentarios, entrevistas, análisis, noticias. Hoy vamos a hablar de los jueces, el cúmulo de trabajo. También vamos a tratar Cosas importantes como el financiamiento de la Junta Central Electoral a los partidos electorales. De inmediato, presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días. Francis. Buenos días, amables buenos televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos brindan cada mañana de permitirnos entrar a sus hogares y hacer este su programa, el número uno de sus mañanas, de mañana, por el canal 10 de Telenor. Estaremos compartiendo importantes temas. Eh, hoy, en la primera media hora, la carga laboral de los jueces en República Dominicana es un tema que tiene que ver con, con aspectos psicosociales y, y, sobre todo, del estrés laboral que se genera con tantos casos en. en en algunos de los tantos tribunales del país. Julio, el informe del tiempo. Sí, de inmediato compartir, señores, con ustedes el informe del tiempo que nos brinda la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, y nos dice que para el día de hoy las condiciones generales van a estar estables por los sistemas anticiclón que están en los diferentes... Eh, niveles de la troposfera en nuestra geografía nacional. No obstante, vientos del este, sureste, eh, noreste estarán provocando posibles lluvias moderadas, débiles en la zona noreste, sureste y cordillera central, especialmente en la provincia María Trinidad Sánchez, Duarte, Espallada, Tomayor, Sabana, eh, Samaná, Monseñor Noel, La Vega y también Barahona. La temperatura de hoy estará en calurosa, tornándose agradable en la madrugada y primeras horas de la mañana. Condiciones estables en la mayor parte de la geografía nacional, posibilidades de lluvias eh, débiles en algunas regiones de las provincias de, del noreste de nuestro territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bien, gracias Fulvio por el informe del tiempo y a planificar con exactitud las actividades que tenemos en el día de hoy. Inmediatamente, un tema importante, porque tiene que ver con, con carga laboral, la situación psicosocial que se puede dar en un individuo que por razones de sus funciones eh, se carga de trabajo y, y, y de hecho el, ex, el estrés es una manifestación del cansancio y de esa carga. Fulvio, en la República Dominicana los jueces tienen una carga laboral muy, a, muy apretada, ya que tienen que resolver más casos de lo que realmente deben, lo que representa un problema para el sistema de justicia dominicana. Obviamente que el juez es un ser humano común y corriente, tiene familia, sufre los mismos problemas que sufre la sociedad misma que está en conflicto. El juez también sufre la, de, la tensión de que la gasolina está alta, de que el salario no es suficiente para la carga o para el estrés que tiene muchas veces. El juez también padece de tener amigos, padece de tener familia, hermanos, sobrino, tío, todo. Es un ser humano. Allí es que empieza a tener sentido la diferencia entre los iguales. Cuando se asumen responsabilidades de juez, el ser independiente, el decidir por encima de Quizás hasta de sus propias convicciones, porque el derecho así lo impone Y que precisamente el tema de la íntima convicción que poseía el juez Ha sido transformado por la letra o por lo que debe de ser el derecho Y a ellos les corresponde, al juez le corresponde decir el derecho y determinar el conflicto en todos los casos tienen que parar donde el juez. Entonces tú vas teniendo un cúmulo de casos, uh -huh. un cúmulo de casos. Y otros que se van dando por incidente, que se van acumulando también. Y entonces por eso tú tienes, la cantidad de presos preventivos es muy alta aquí en República bueno, Dominicana. Sí. Es bastante abultada. Cuando hablamos de, eh, bueno, esa parte, en la parte penal, tiene una carga. Extrema, porque son muchos los casos y lo que tú dices uh -huh. <coughs> Tener que atender tantas de las divinas situaciones que se dan individualmente y colectivamente Porque todos tienen una misma trayectoria Las revisiones, que la preliminar, que el juicio de fondo, en fin Pero en la parte civil donde los conflictos de corte del de orden civil de ciudadanos entre ciudadanos es todavía mucho más alta y mucha incidencia por el mismo proceso un tanto más largo. Y cuando se acumula en un mes decisiones que deben de tomarse al final con una redacción, con una lectura, en fin, eso carga al juez. Y cuando hablamos entonces de un poder judicial que no ha podido inteligir un plan que remedie en parte y lograr sacar del juez la mejor parte, valga la redundancia, ahí empieza a tener dificultad incluso el tiempo de recibir respuesta que la misma ley lo regula. Ahí hay que está la necesidad, Francis, de que se cumpla la Constitución y que se cumpla también la ley en relación al presupuesto para la Judicatura Nacional, Correcto. para la parte de justicia, que actualmente no creo que llega ni a un 2%, y, y las exigencias de eso andan por encima de, del 2% para poder tener todas las salas, para poder tener todos los jueces habilitados. Para una población ya de 10 millones de personas, más lo que están de paso, más otros que no están contabilizados, que también exigen justicia, estamos hablando prácticamente 14 millones de personas que eh, de un momento a otro se exige justicia. Correcto. Entonces, hay que habilitarla para eso. Y hoy tenemos todavía en contenedores y furgones administrando justicia. Mira... Así es, vanguardia de España. Trae consigo un, un artículo. La excesiva carga de trabajo de los jueces es un riesgo a su salud directamente. Y dice, esto fue en Madrid, el primer plan de prevención de riesgos laborales de los jueces españoles, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, considera las excesivas cargas de trabajo como un factor de riesgo para la salud de los magistrados. De hecho, el plan incluye compromiso del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, de regular estas cargas a los efectos de salud laboral y de fijar sistemas de racionalización, organización y mediación del trabajo de los jueces y de las situaciones de riesgo que se están produciendo. Aquí, por igual, el Consejo del Poder Judicial ha debido de proveer mecanismos que le permitan al juez alcanzar medios organizados para producir sentencias y decisiones, porque la sentencia es al final, pero durante esos incidentes que tú hablas, se va produciendo cargas donde tienen que decidir en un mismo día Muchas situaciones, uh -huh. porque, un ejemplo, yo tenemos audiencia hoy en el, la sala civil, puede que hayan 35 audiencias para el día de hoy, hoy. pautadas para las 9, y van entrando en medida que va el rol de ser, desarrollándose, pero cada una de ellas, supongo que las primeras no sean conflictiva, las que siguen, que ya de de, de de pruebas y otras de fondo, ahí empiezan uh -huh. los conflictos inmediatamente Entonces, cuando ya se concluye, tiene que ir a decidir posteriormente con un plazo que le va corriendo y eso no es fácil. Se le pueden Bien. juntar hasta 100 sentencias. Nosotros en lo que es inversión a justicia estamos por debajo de Costa Rica, de El Salvador, de Chile, de Guatemala, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Panamá lo que quiere decir que estamos en una situación penosa para la justicia en materia de inversión, en materia de atenciones a todo el entramado que significa la administración de la justicia aquí en República Dominicana, empezando por la asignación de recursos a la justicia. Se si ha querido, parece ser, que sea una cenicienta para que esté postrada al Estado. Y es por eso que nosotros vemos tanta problemática, parte de, de la causa, ¿verdad? Tanta problemática en la administración de justicia, tanta falta de independencia, tanta falta de régimen de consecuencia. ¿Y cómo se puede administrar justicia si no se tiene independencia en la administración de los fondos? No hay manera. Vamos, tenemos preparado, Francis, sí. la opinión de un experto del juez Claudio Aníbal Medrano. Vamos a escucharlo para compartir con ustedes su experiencia. Escuchemos. El, el Poder Judicial eh, de la República Dominicana yo creo que, tiene, eh, que ha ido fortaleciendo el tema de la cantidad de jueces disponibles para enfrentar los problemas que se presentan, pero eh, a pesar de eso, la, la, la velocidad con que la Escuela de la Judicatura puede ir produciendo nuevos jueces o preparando nuevos jueces para ejercer esa función eh, dentro del sistema eh, sigue siendo todavía insuficiente en relación con lo, la cantidad de, de puestos que hay dentro del Poder Judicial. Y así en nuestro departamento, eh, creo que unos siete jueces todavía nos faltan de los juzgados de paz. Eh, esos jueces de paz que son jueces titulares, son, eh, generalmente no están ejerciendo en el puesto donde son titulares porque está el tema de los permisos, las vacaciones de los jueces que laboran en otros órganos y algunos tribunales colegiados como el caso del de Salcedo es un tribunal ad hoc es decir un tribunal que está integrado con eh, dos jueces de paz y un juez y un juez titular eso hace que de algún modo se pueda entender que no tenemos la cantidad de jueces suficiente para ejercer la función aproximadamente pero pienso que eh, es una cuestión manejable o sea que aún así seguimos manejándonos y la escuela continuamente está en proceso de formación de nuevos jueces. Los jueces duran dos años de capacitación, de formación en la escuela, de formación inicial en la escuela de la Judicatura, eh, gran parte de ellos luego haciendo pasantías en los, en los tribunales, y eso eh, implica que es un proceso lento, pero puede decirse seguro, porque caminamos hacia... La autosuficiencia total. Eh, esas debilidades hacen que a veces tengamos que recurrir a abogados en ejercicio para suplir en algún puesto. Aproximadamente, aproximadamente una estadística, sí, más o menos para que la población entienda cuántos casos, por ejemplo, en una semana pueden conocer o tienen ese cúmulo de carga laboral los, los, los jueces. Aproximadamente cuántos casos. Bueno, podrían ser, puede, puede haber 50 casos en, en un tribunal o puede haber más, depende la semana, sobre todo en la Corte de Apelación, que es la Corte que conoce todo lo que se apela en el departamento. El departamento comprende el Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, el Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez de Nagua y el Distrito Judicial de Samaná más el Distrito Judicial de San Francisco de Macorís. Ahí están entonces los juzgados de paz, y están también los tribunales de primera instancia y los juzgados de la instrucción. Todo lo que se apela en esos tribunales viene a la Corte. Por lo tanto, la Corte tiene una carga de trabajo mayor que cada uno de los tribunales dentro del, del distrito, eh, del departamento. Son los distritos los que corresponden a los juzgados de primera instancia, cosa que a menudo los medios no manejan adecuadamente ese, esa repartición técnica. Entonces, la carga de trabajo podría decirse que es mayor en la corte de apelación. Sin embargo, eh, los márgenes de asuntos pendientes a los que más llega en la actualidad es que algún juez pueda tener pendientes de motivar 25 o 30 expedientes. ¿verdad? Cuando un juez tiene 10 expedientes pendientes de motivar, son cuestiones muy manejables. Porque este, en mi caso, por ejemplo, he motivado 5 sentencias ...en un fin de semana, a veces cuando las cosas se me aprietan... ...entonces me las llevo y sacrifico un parte a la, a la familia... ...y entonces trabajo en eso. Lo ideal es que eso nunca pase, sino que uno lo maneje... ...en el transcurso de la semana aquí. Pero en el caso de la presidencia de la Corte... ...también tiene toda la gestión administrativa... ...que tiene que ver con permisos, eh, con autorizaciones... ...con autos de solicitudes que se hacen... ...y que tiene que responder además de las sentencias. Entonces eso ocurre así. Pero yo diría que son parámetros que son manejables todavía. O sea, cosas que podríamos y estamos caminando a la eficientización total, queriendo la excelencia en el trabajo desde el punto de vista de la calidad de trabajo y al mismo tiempo de la cantidad de trabajo que uno pueda rendir, pero lo importante es que cada mes la Corte pueda cerrar en cero desde el punto de vista de que todos los asuntos decididos estén efectivamente motivados y remitidos a Santo Domingo. Creo que una de las fortalezas de la Suprema Corte, del, del, del Poder Judicial, del Consejo en este momento, ha sido eh, fortalecer el control de todos los procesos internos al interior del Poder Judicial, dentro de ellos el hecho de que los jueces estemos al día en el rendimiento de la cantidad de trabajo que vamos produciendo mes por mes, eh, cada trimestre y al, al final del año, que enero no se encuentra en cero. No siempre ha sido posible lograr eso, pero yo pienso que en este momento estamos más cerca que ningún otro de que eso eh, sea definitivamente así. Es decir, hay algunos jueces que entran en cero y algunos otros pudieran tener 10, 15 casos pendientes de motivar. Pero eso es manejable, como te decía. Ahí el magistrado Medrano explica válidamente todo lo que ha sido el Poder Judicial en los últimos tiempos procurando mejorar la calidad de la entrega del servicio de justicia. Sí. El juez hay una frase eh, de mucho tiempo que, se, que la acuñan algunas personas, yo digo que no, pero es lo que más se parece a Dios, porque está la suerte de un individuo, de unos individuos, de un caso en manos de un individuo igual, pero que su, su condición de juez lo libera de esa igualdad y en un momento lo coloca por encima. Y es donde los que están en conflicto, Confían a ese su decisión y la acatan, y la acatan es que se de acuerdo a, al criterio de que ese juez determine en ese caso en específico. Y ahí es que está la, la, la, diría yo, la base fundamental de la justicia en cualquier parte del mundo. Cuando la sociedad misma que ha entregado parte de sus derechos de sus libertades para que el Estado se la devuelva en servicio en los distintos estamentos que establece la constitución en este caso por eso es la sujeción y el respeto que se le debe tener al presidente de la república porque le hemos encomendado la administración de la cosa pública sí. al respeto que hay que tenerle a los legisladores como primer poder del Estado que es, la que, es el que determina las leyes y la vida cotidiana en un país y el juez que es el que está en la vigilia del cumplimiento de la carta magna y, las y de leyes. las leyes y que cuando entra en conflicto ciudadanos y ciudadanos hay un estamento que dirime y resuelve los conflictos que entre ellos de forma pacífica no han podido resolverlo. Ese está, es el juez. Por eso está la división de lo penal, de, de lo civil. Correcto, porque cada materia tiene su trabajo. propio proceso. Aunque hay una, una un, un, un procedimiento que prácticamente gobierna todo el entorno mm. de la, del debido proceso, como se le dice, que es un principio fundamental, garantizar el debido proceso a esos jueces que como yo he dicho son padres, madre, esposa, esposos, tienen la situación de las mismas cargas y tener que, que convivir en la misma sociedad por encima de esos problemas sí. y llegar allí despojado de los problemas que dejan en la casa para adentrarse al problema del particular. Y sumamente delicado porque a veces casos muy conflictivos donde el juez, tiene que administrar la justicia independiente. Independiente. Una persona puede verse agraviada y entonces la enjuicia en contra del juez. Del juez. Y viene entonces que no comprende. el peligro de vida. Sí, también. De él y de sus familiares. Así es. Y es por eso que dentro de las mismas exigencias de los jueces, muy válida, está la protección personal. Claro, definitivamente. Entonces, es bien delicado. Y sobre todo que el Consejo del Poder Judicial, que en los últimos años, y de ahí fue mi comentario en días pasados acerca de la renuncia de Mariano Germán, donde lo titulo, vayas en paz, mi compadre, vayas en paz. Digo y afirmo que dentro de esa gestión no podemos reconocerle que se haya fortalecido el sistema de justicia en cuanto a lo que es la independencia de los jueces. Porque los jueces, aún actuando bajo su independencia, han tomado decisiones legales y jurisdiccionales, han parado en la función que ellos ostentan y le han dado cabida innecesariamente, le han dado cabida a pleitos y a chisme de abogados inconformes. Entonces, y tienes... eso ha creado... Situaciones de investigación donde la moral de esas personas se han visto cuestionadas y hasta han sido cancelado injustamente porque no se ha encontrado nada que lo culpe. Pero también tú tienes el agravante de la presión que pueden ejercer los sistemas políticos lo que, político, tenemos, lo que político, tenemos en este país sabes. con tantas debilidades. ...sobre una decisión de un juez... ...aparte de la carga... ...también tener que cargar con el estrés... ...de que un político pudiera sí, estarle sí. cerruchando el palo... Sí, sí, sí, eso, sí. Es eso, ...eso es... ...eso es ...eso es... ...¿cómo se puede calificar eso? Bueno, bueno... ...bueno, esto es de mañana señores... ...aprendiendo y compartiendo con ustedes conocimientos interesantes... ...en este caso... ...la carga de trabajo de los jueces... ...si tú quieres algo en tu hogar... ...L y R te lo busca... ...si tú quieres y te necesita... Este electrodoméstico que tu familia merece y que le hace falta, tú lo encuentras en el comercial, al mejor precio, con la mayor variedad en artículos de hogar. Y lo mejor es que te lo llevas sin complicaciones ni muchos papeleos, porque en nuestro crédito directo, de tú a tú, te ponemos la cosa fácil. ¿Eso es lo que tú quieres? Llévatelo. Tiene hasta 24 meses para pagar y hasta sin iniciar solo en R Comercial, donde todos califican L y R Comercial. Muy bien, a saludar a los amables televidentes que ya sintonizan a esta hora de la mañana con nuestro programa a través del WhatsApp. Ahí tenemos a Cristina Denis de la Urbanización Toribio Camilo. Ella envía un video eh, de insalubridad. Dice, este es como una especie de, de laguna o algo... Momentito, Lo vamos a ver más adelante También vamos a saludar a William Hernández Que nos dice buenos días a todos Que, que joya de documento tremendo ese diputado mexicano Ya lo veremos más adelante William Gracias por estar en sintonía eh, con nosotros Así iniciamos en de mañana No se muevan y continuamos con el desarrollo de este contenido Que tenemos preparado para hoy martes Nosotros aquí en de mañana. Bueno, Fulvio y amable televidente, ya se hizo ley, la ley 1519 sobre régimen electoral, promulgada por el presidente de la república, que junto a la ley de partido procura regular todo el espectro político, partidario y las elecciones en nuestro país. Elección de nuestras autoridades, tanto presidenciales, congresor, congresionales y municipales Pero ya de eso hablaremos más adelante, ahí está También se hizo ley, la ley de la Juca Ah, la 16, también la ley de la 16, Juca, 16, la 1619 también 19. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir ¿Qué tal? Bendiciones, hermanos míos. Hola, Francis. Hola, Vladi. Presente. Hola. Adiós eh, las gracias. Bendiciones, adiós las gracias. Fulvio, ¿qué tal? Aquí estoy, hermano, esperando tus noticias. Ahí voy, hermano mío del alma. Inicio inmediatamente diciendo, Fulvio, que en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos lanza advertencia a militares venezolanos. Donald Trump llamó ayer a los militares venezolanos a apoyar al opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, o seguir con el mandatario Nicolás Maduro y perderlo todo. Así le advirtió Donald Trump. Veamos. You no se pueden esconder a la elección a la que ahora se enfrentan. Pueden elegir aceptar la generosa propuesta del presidente Guaidó de amnistía para vivir su vida en paz con sus familias y compatriotas. O pueden elegir el segundo camino, seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán buen puerto, ni salida fácil, ni escapatoria. Perderán todo. Maduro no es un patriota venezolano, es una marioneta cubana. Bueno señores, prácticamente la guerra está declarada. Ya este hombre ha dicho lo que... Muchos esperaban, muchos venezolanos opositores y ya está. Se acerca Donald Trump hacia Nicolás Maduro, señores. Nicolás Maduro, por su parte, responde a Trump por las advertencias militares. ¡Adelante! Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza... Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le he dicho al General Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El miércoles llega 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente llegan por el aeropuerto de Maiquetía, convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo. Eso sí... La hemos pagado con nuestra mano ahí. ¿Alguien le puede creer que él ama mucho a Venezuela? ¿Qué es lo que ama Donald Trump de Venezuela? Petróleo, el coltán, el oro, los diamantes, el gas, se le ponen los ojos así. Bueno, señores, ahí está. Ya ustedes escucharon cómo le respondió Nicolás Maduro a Donald Trump. ¡Oh, Dios! Esto pica y se extiende. En el ámbito nacional, hombre mata a su hermano en Arroyo Hongo. La víctima es Fernelis Familia, un estudiante de 23 años que murió tras recibir una estocada de manos de dos o de un hermano con quien sostuvo una discusión. Ahí está la víctima. ¡Veamos! El otro se retiró, estaba aquí en la casa. Se retiró, le cayó atrás con un cuchillo. Y en forcejeo para, para el otro evitar que se, ser herido, se cayeron y se puyó con el cuchillo. Su mamá estaba ahí, lo que pasa es que él, él, él, había uno que tenía un niño y el niño estaba llorando y ella cogió pan de la mamá llevarle el niño para volver a donde ellos, porque ella lo dejó discutiendo, su mamá lo dejó discutiendo a los dos. Pero ella no pensaba que iba a pasar eso. Y él se fue huyendo porque cuando él lo no vio a su hermano tirado, que él fue donde un sobrino a decirle que anda donde un tío a decirle lo que había pasado, que viniera para que lo socorriera. No sabemos ahora mismo el paradero de, del, del otro hermano, que es un dolor más grande todavía, porque no sabemos cuál va a ser el destino de él. Ahí está. Miren, en otro orden, chofer de autobús, Mata un, de un tiro a un conductor de motocicleta. Así que ahí están las imágenes. La víctima es Melvin Girón Almonte, un mensajero de bancas quien transitaba por la avenida 27 de febrero y al cruzar la avenida Leopoldo Navarro frente a Caribe Tours tuvo el primer roce con el chofer de esa empresa, Jorge Félix Castillo. Según testigo, en ese instante hubo vociferaciones y patadas hacia el autobús repleto de pasajeros por parte de Girón Almonte, quien también encontró respuesta del chofer con insultos y amenazas. No obstante, Félix Castillo continuó su ruta hasta llegar al semáforo que está en la intersección de la 27 de febrero y Máximo Gómez, cuando por segunda vez el mensajero y él, y él se encontró uno al lado de otro y reiniciaron la discusión. Es ahí que, de acuerdo a testigos, Félix Castillo, chofer de Caribe Tours, no me dio palabras y sacó su arma, la cual porta de manera ilegal y mató de un disparo en la cabeza a Girón Almonte. Ahí están las imágenes, repito, donde cayó el cuerpo de ese motoconchista ultimado de un disparo en la cabeza en la tarde de ayer, alrededor de las 3.34 de la tarde, por un chofer de Caribe Tour, señores Miren, en otro orden El presidente Medina Promulga ley que prohíbe el uso de Juca Una ley que fue introducida por la diputada de la provincia de Duarte Miledis Núñez Y que finalmente fue promulgada por el presidente de la república Danilo Medina Así que ahí está, vemos eh, justamente el mensaje que fue colgado en su cuenta de Twitter por el vocero de la Presidencia de la República y en lo adelante señores hay que ver entonces la reacción y qué sucederá ya con ese artefacto en nuestro país se prohíbe el uso de Juca en República Dominicana miren señores en otro orden ya en el ámbito local regional Denuncian vertedero en el sector El Capacito Ahí está, esto se encuentra en la calle Capotillo, esquina 7 Detrás de la escuela Manuel María Castillo Ahí vemos las imágenes señores Y vamos a escuchar entonces declaraciones de algunos de los moradores en esa zona Adelante sí. Ya estamos cansados de esperando de que vienen y que vienen y no, y no pasan a, a recoger eso. ¿Se no, han acumulado más basura? Todo el tiempo. ellos van acumulando ahí. Dice que, que el camión estaba dañado, pero ya eso sería que no tienen camiones. Los llamamos, no, no vinieron, no sé no. qué pasó. Ahí dos más basura ahí? Todos los días. No, todo todo, todo el que es basura viene y la tira ahí. O sea, que ¿Es un basurero? Es un basurero. No. Ajá, Y ahí hay una escuela y eso es como un relajo. ¿Se van a venir? La banquita, eh. ¿Se está acumulando mucha basura ¿no? todo Sangra, la tiran ahí y ya no viene a quitar eso ¿Cuál es el problema que hay? porque el ayuntamiento comenzó a tirar de basura cuando el ayuntamiento que es la autoridad que tiene que ver con la basura empiezan a tirar basura arriba de los contenedores la gente también cuando hace cualquier cosa en su casa viene también y tira la basura ahí y por eso tuve todos esos escombros todas esas hojas, todas esas cosas que tuve ahí por eso mismo, porque ellos vienen barriendo por aquí pero entonces no se dan cuenta el problema que hay con ese vertedero mira hay una cometida de cloa y un registro que es de la escuela Que eso está totalmente tapado Cuando llueve el agua es lo que tiene que salir por aquí afuera Por ahí afuera sale el agua Señores, ahí está, corrijo, está detrás de la escuela Padre Brea En la calle Capotillo Y ya ustedes ven, mírenlo ahí, tierra, escombro, basura Hasta auyama ya están haciendo ahí, señores Increíble Miren, anuncian proceso de lucha para seguir exigiendo la construcción del puente en Ugamba. Así que ahí está el puente de Ugamba, oh Dios. Escuchemos a Hipólito Almonte, dirigente comunitario. ¡Adelante! Como decíamos hace unos días, continuamos la lucha. Esta comunidad no se va a quedar de cruzados. Hemos estado participando en una actividad conjuntamente con el Falpo, una mechonada, en reclamo también de la construcción de, del inicio de la construcción del puente que el ingeniero de la OISOE nos prometió frente a frente al general Olivense Minaya que en el mes de enero al final ya se iban a sentir el inicio de, de, de esa tan importante obra para estas comunidades. Más sin embargo, ya estamos en febrero, a mediados, y todavía no vemos a nadie que llega, por lo menos, a retirar a las personas o por lo menos a negociar con la gente que vive en el entorno para que sean reubicados en otra zona. Ahí está, señores, caramba, el clamado, pedido puente de Ugamba aún no se construye años después de haber ocurrido lo que ocurrió que todos recordamos. Miren, el presidente de la Asociación de Bancas en San Francisco de Macorís se opone a medida del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda imitó la, revolución, la resolución 005-2019 que elimina los límites de 200 metros lineales de espacio que tiene que haber entre una banca de lotería y otra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 a joven intentó incendiar una vivienda en San Francisco de Macorís, Luis Miguel Reyes. Ahí está Abreu, quien habría intentado incendiar su vivienda luego de sostener una riña con su hermano en un hecho ocurrido en la comunidad de La Yagüiza, en esta ciudad. Al momento de su detención, Reyes Abreu portaba un arma blanca tipo machete. Según la policía, el detenido abrió el cilindro de gas para posteriormente colocar fuego en el mismo y provocar un incendio. Se indica además que el detenido rompió algunos ajuares de la citada vivienda y provocó otros daños. Ahí vemos imágenes en el momento en que era conducido en el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís el acusado. Miren, en otro orden, varían medida de coerción a hermanos acusados de muerte de un joven en Pimentel. La Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte, varió la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica a los imputados Jangle García Antigua y Joel Arizmendi García Antigua, acusados de ultimar a tiros, al joven Kelvin Santos Enrique, en el municipio de Pimentel, de prisión preventiva, se van a garantía económica. Escuchemos. Nosotros entendemos que la Corte hizo su trabajo, nos compusimos a que mantuvieran eh, esa situación. Y lamentablemente la Corte decidió validad, todavía mantenemos nuestra posición de que creemos en la justicia. Una variación no significa que el caso ya concluyó, vamos para el fondo y ahí vamos a demostrar la culpabilidad de los diputados. señores, miren los hermanos ahí al momento verdad de que eran conducidos también en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís, los hermanos Hanle acusados repito de la muerte de Kelvin Santos Enrique en el municipio de Pimentel, los hermanos Hanle García y Joel Arismendi García el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lar, Porque es 100% purificada con sistema Osmosis. Y es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lar, Exquisita. No hay tiempo para más, hermanos del alma. Francis Fulvio, es todo por el momento. Feliz resto del día. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Vladis. También gracias. feliz resto del día para Igualmente. ti. Igualmente. Muchas noticias, Francis. ¿Sí? Empieza con la advertencia que hace Tron a los militares venezolanos: Elijan ahora si se quedan con Maduro o si se van con Guaidó. Es una advertencia que viniendo de un presidente de Estados Unidos y del área eh, republicana se coge con, mucho, eh, con mucha atención, con mucha seriedad y también donde lo dijo en Miami, donde están la mayoría de los venezolanos apostados y de cubanos y él atribuyó que Venezuela es títere de Cuba. Así es. Ahí continúa esta guerra psicológica con esta problemática venezolana y ya para el 23 que está pautado las diferentes manifestaciones por parte de Guaidó en Venezuela y la entrada también de la ayuda humanitaria. Ya Maduro entonces anuncia que viene ayuda humanitaria de Rusia. Es una imitación entonces, irregular de, lo que de él, Maduro. A, con eso él está admitiendo que hay problema humanitario en Venezuela. ¿Quién lo provocó? Él. Y cuando habla y define pues, qué es lo que le interesa a los Estados Unidos y demás países, el oro, la, el petróleo, yo me pregunto... ¿Y eso no le interesa qué? a Rusia? ¿Por qué? No, a Rusia le interesan las arepas venezolanas. Parece ser, sí. Arepas venezolanas, todo sí, lo que es eh, la, la culinaria de, de Venezuela, <risa> lo único que le interesa a Cuba y a, Venezuela, y a, y a Rusia. Pero es de, eh, me pregunto si esa riqueza que menciona a Maduro. ¿A qué se debe? Yo me hago la pregunta y estoy todavía esperando una respuesta. ¿A qué se debe que no la ha utilizado para provecho de su propio pueblo? Que el pueblo venezolano es el propietario de eso. Claro. Y yo me pregunto una y mil veces, caramba, pero si tú conoces, si tienes tu inventario de lo que todo país quisiera tener y de lo que el resto del mundo quiere robarte o quitarte y que tú no lo sepa inteligir un plan para aprovecharlo de forma racional y oportuna para tu pueblo. Bueno, no bien. sé a quién creerle, si a ti o a quién Maduro. Es que yo siempre digo, es imperialismo si es Norteamérica, no es imperialismo si es Rusia. Pues esas son cosas por Dios eh, muy, muy similares. Pero esa parte que tú eh, señalas, de que él también está en la política de entrada de ayuda y evitando la ayuda que entrara por la otra vía, reconoce que hay una crisis y hay una necesidad en el pueblo venezolano. Así es. Así es. Eh, qué penoso el hecho de Arroyo Hondo, el primero dice que no quería ayuda humanitaria Sí. Y resulta que Hay crisis humanitaria Así En Venezuela es. Ya lo reconoce Qué penoso Escuchar noticias De que hermano mate A otro hermano Eso es penoso Adiós, eh, Ampare o ilumine Esa familia Pero dentro de los Tantos males que hay en la República Dominicana y que a diario nosotros criticamos y, con, y, y comentamos aquí y lo vemos Hecho, en las hechos noticias. de violencias. Que un hermano dé muerte a otro hermano, eso es doloroso, sumamente doloroso. Lo mismo me pasa con el chofer de autobús que estando en un nivel superior del. Del joven o del señor que anda en un motor Simplemente porque se estuvieron al chocar Falta y de inteligencia emocional Franco. Ay Dios mío, cuánta falta nos y... hace a todos Y mira y mira en ambos casos Y óyeme, con un arma ilegal. ilegal Este chofer de autobús Por esa reacción Comete ese hecho Y ya la vida de él Está prácticamente truncada Su libertad ya va a estar detenido, preso, quién sabe cuántos años. Y el caso de los hermanos, de este hermano anda huyendo, desesperado, fue y le habló a un familiar, que vayan a socorrer a su hermano, que pasó algo, después que pasa el hecho entonces, cuánto lamentarse, cuánto dolor. Por otra parte, el presidente Danilo Medina promulga la ley eh, que prohíbe el uso de la JUCA en diferentes espacios, especialmente en las discotecas, en lugares públicos y privados. La ley 1619, prohibiendo la JUCA. Recuerden que fue una iniciativa de nuestra diputada aquí por la provincia de Duarte, Miledis Núñez, y estuvo varias veces discutida en el Congreso y ya fue ahora pues promulgada por el Presidente. La nueva ley prohíbe también el uso de la juca en espacios cerrados bajo techo, de uso colectivo, público y privado, también en los vehículos, en los vehículos. Y el artículo 4 de esta ley da pena de 5 a 10 años, eh, perdón, de 5 a 10 salarios mínimos eh, del sector público. Los propietarios de establecimientos que permitan su uso. Así también. Lugares públicos con penas de 5 y 15 salarios mínimos. La promulgada ley indica que la Procuraduría General de la República será la responsable de la ejecución y cumplimiento de la ley. Importante, ya tenemos la ley de Juca y vamos a ver cómo esto se cumple a través de la Procuraduría General de la República. Así es. Mira, por otro lado... Denuncian el vertedero en el sector capacito. Lo mismo pasa con el sector Brugal, en la Brugal, en la urbanización Brugal. Es que los barrenderos o los que las brigadas van acumulando en un lugar y se va convirtiendo en eso. Asimismo está en la Brugal y en otros puntos. Según escuché, el día pasado estuve visitando la sala capitular, estuve observando cuál era, cómo se desarrollaba la, la sesión. Tenía mucho tiempo que no participaba o veía. la Entonces esto, el alcalde había anunciado que lo iba a, a recoger. Lo mismo pasa con la denuncia que hace Cristina Deniz de Urbanización Toribio Camilo. Que ya Fulvio ha tomado el número para comunicarse con ustedes, porque esto va, está causando. En algunos casos, estos escombros se están amontonando y se están convirtiendo como parte de, del entorno. Mira que Aullama está creciendo ahí. Y eso está. En la los urbanización brugal también está creciendo Aullama. Tapa los invernales, tapa los registros. Y no, y el, des, y, y el, el trayecto con, eh, continuo de las aguas. Sí, sí. Entonces el ayuntamiento y al alcalde que había anunciado que tenía una retrocavadora y camión para eso, recoger eso, que por favor ya inicien la labor y que lo hagan en los distintos sectores, porque esto está causando insalubridad y mira, obstrucción del tránsito peatonal. Sí, se y lo mismo viendo. pasa en la Toribio Camilo, que denuncian que hay un, un estancamiento de agua que no se sabe quién fue creando esos montones de arenas o de tierra para producir algo en la Toribio Camilo. Entonces, se une a esto, esta denuncia. Por otra parte, Francis... Se inicia el proceso de lucha o se continúa, ¿verdad? El proceso de lucha por el puente de Ugamba, este puente que ha sido solicitado en reiteradas ocasiones en, en Ugamba, en el sector Ugamba, que une ahí con la ribera. Recuerden que hay una escuela en la parte alta de Ugamba y los niños tienen que cruzar por ahí continuamente. Es prácticamente un peatonal que permite paso de motores, no hay paso de vehículos por ahí pero fue destruido por la tormenta que se vivió aquí en el 17. Y en ese momento se prometió, el mismo presidente Danilo Medina estuvo ahí, el mismo ministro de, de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, estuvo ahí también, y prometieron hacer ese puente en lo inmediato, en par de meses, así decía. Sí. Sin embargo, ya estamos en el 2019, y todavía y con visos de construcción no, no, que posiblemente cayendo. puede colapsar. Eh, los aproches de ese puente están totalmente destruidos, eh, eso se está cayendo, es un peligro público. Y los moradores de Ugamba, con sus dirigentes Hipólito Almonte, solicitan eh, la construcción de ese puente. Mira, vi ahí a nuestro amigo Jesús Salvador Ventura, que es presidente de la Asociación de Banca de Apuestas. Aunque nosotros tenemos nuestro propio concepto, criterios acerca de la flor, es decir, del número de, de bancas de apuesta que debiera de ser reducido, el pueblo no puede su, sustentar eh, su existencia bajo el juego de azar. Pero en este caso, que ya, como dice él, está regulado y posee una norma que lo indica con esa distancia, precisamente para evitar el volumen. Usted sabe que, Salvador, lo que está sucediendo, el gobierno al, no al estar en, un, en una etapa preelectoral, a Danilo y a su equipo no hay quien le hable de las reformas fiscales o de los ajustes fiscales que debe hacer para poder sustentar los gastos excesivos que tiene el gobierno y que ahora el presupuesto de este año 2019, que apenas llevamos dos meses, Está sustentado en préstamos y cuyo objetivo están distribuidos en la oficina de José Ramón Perata, todo eso cuarto, en parte de la fundación de su hermana Lucía Medina, y así sucesivamente. Y el, y el pueblo, Pacuando. han intentado, a través de resoluciones de instituciones recaudadoras, han intentado implementar una especie de reforma supersticiamente o. Sub, eh, eh, por abajito como para que la gente no se dé cuenta pero todo eso es ilegal lamentamos por el gobierno que tenga esta, este tipo de trama y no sea responsable y esté dejando ese dinero que debe de tener para el Estado ser viable lo esté dejando para campaña y gastos políticos esa es la gran verdad han intentado hacer una reforma eh, ad do o fuera de la ley, a través de los distintos departamentos o oficinas que son encargadas de recaudar. Le, están creando mecanismos para que fueran a, a registrarse nuevas bancas, que por cada banca es un dineral, Tuvimos. y así sucesivamente implementar parece ser un incremento en el juego de azar en desmedro de la asociación que ya existe con una ley y una regulación. Tuvimos primero los celulares, luego vinieron lo, lo, las vitaminas. Las vitaminas. Y, y los complementos. Alimenticios. Que son las cosas que la gente hoy de lujo también <risa> o de salud consume sin importar precio. Y luego ahora la banca. Es interesante eso, eso el plan, ¿eh? Es, es, es Observenlo. Es están buscando, están haciendo reformas particulares a través de de sus organizaciones. Sí. Bueno, ya sabe que Irka, mi hermana, buenos días mis amores, aportando el comentario de la carga laboral de los jueces, no es justo que un juez le fijen 62 audiencias en un día, es terrible. Claro, eso no es fácil. Bien, ya la parte de, de las noticias. Quería yo enseñarle esta frase, sola, esta, esta, esta, esta belladad, solamente en Facebook. Ese es el ministro Peralta que dice, República Dominicana es el país con el mejor nivel de seguridad ciudadana para los turistas. Está de acuerdo. Bueno. Con Peralta. Interesante. Que vive tapando el sol con un dedo. Pónganse a hacer lo que tienen que hacer y, y devolverle la tranquilidad a este pueblo. No solamente en turismo, que de ahí depende el país, sino la sociedad misma. Completo. Esto es de mañana. Manténganse ahí, en breve volvemos. Comentaremos, señores, el asunto del financiamiento de los partidos políticos en <risa> estas elecciones. Quédese ahí, en breve volvemos. permanecer con nosotros en de mañana, saludar a tanta gente que se está conectando a esta hora con nosotros y está preparándose para ir al trabajo, pero también ya llegó Raquel, vamos a darle la bienvenida, hola Raquel, ¿cómo hola, estás? Hola, hola, ¿cómo estás hermano? Bien, bien. Días, Raquel. Buen día. ¿cómo, ¿Cómo días, ha fue? estado la semana cultural? Muy bien, el Festival Cultural marcha eh, Viento en popa como decimos los dominicanos, todo correctamente, como estaba planificado, continúa para el día de hoy, por supuesto, y hoy está dedicado a la madera. Así que a los que le interesen, los artesanos, Artesano, conocer todas las bellezas bueno, que podemos hacer con la madera. Ahí vimos, ahí tenemos una Harán muestra. Capacitación aquí. y muestra y de todo. Sí, sí. aquí. Aquí tenemos una muestra de, del trabajo cierto. de la madera en nuestro eh, logo, de logo de mañana. Ahí está. Así que buenos días a ustedes, gracias por estar Eso con nosotros. Madera. Hoy es día de Gaspar Búfalo, así que a todos los que lleven por nombre Gaspar, bendiciones en su día. Y yo les recuerdo que. Del decálogo duartiano nos invitas a nosotros a tener fe en tu pueblo y en tu destino, sobre todo en este mes de la patria, mes eh, a pocos días de nosotros celebrar la independencia nacional. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos cada mañana a través de la señal del Canal 10 y a través de la plataforma digital de bueno, señores, en el día de ayer hubo promulgaciones de leyes. Sí, eh, tuvimos ya la, la ley, ley de, de, la Juca, de Juca, ya promulgada, y la ley electoral. Y la ley electoral que procura regular el sistema electoral, la, y que establece dentro de sus características los plazos uh -huh. o los tiempos como se aprobó una enmienda al proyecto de ley la cual dispone que 60 días antes de los comicios presidenciales y congresuales y 40 días antes de las municipales quedarán prohibidas la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Es decir, que esa técnica de persuasión directa de campaña que aprovechan los gobiernos instalados próximos a su a las a la elecciones, van haciendo una gestión normal de la institución, inaugurando, porque eso es normal, que, la, que las instituciones que el fabrican continúa. y el gobierno sí. continúa haciendo sus labores. Eso en esta ley queda prohibido. Para que no se malinterprete. No, no. Y no se usen los recursos del Estado. Secreto para nadie, eso nunca se ha usado el dinero del Estado para campaña, nunca? eso nunca se ha usado, sí, sí, nunca se ha usado en este país el dinero del Estado bueno, para campaña política. Ahora se, Son va, ahora se va, a usar porque <risa> se va a financiar la primaria. Y miren, bueno, sí, y miren qué interesante, pues, pero eso la es legal, eso, es, y eso está estipulado no. en la ley electoral y en la ley de los partidos políticos. Pero lo prohíbe la, la constitución. forma la forma de sí, que la junta la, tiene Raquel, que colaborar lo prohíbe la constitución. Sí, son contradicciones que debieron antes de, de crear y promulgar la ley, porque bueno, lo que tenemos es una ley que aunque no es la que queríamos, es la ley. Nosotros, Así con esa con ese belladar, ya tenemos leyes en este país que en definitiva son inconstitucionales y más que solución van a trastornar la vida democrática de nuestro país La ley de partido es una muestra Y esta nueva ley De electo La el ley electoral Válgame Dios Miren esto Ahora a los amigos que han decidido Irse detrás del botín ¿Cuáles son los que se van para? Porque en el PRM No, no le han tomado en cuenta Se van para el PRD se van para el PRD. Van a tener que esperar Vuelven para como, su casa. Van a tener que esperar hasta el 24. Nido Gómez lo dijo bien claro aquí en este programa. Es Los PRMistas son PRDistas disgustados. Entonces. En cualquier momento regresan a su casa. Dice la ley, óyeme, se prohíbe a un partido presentar candidatos tránfugas sí. al disponer que no podrán ser postulados por ningún otro partido o agrupación o alianza electoral, candidatos que hayan sido nominados previamente por su pre correspondiente organización. Los candidatos no podrán ser apresados por los menos ocho días antes. Esa es otra disposición. ¿Qué te parece? Y hay una disposición que es la más atraviesa y la más burda que puede producir legisladores algunos. Habíamos criticado que la ley de partido tiene un mecanismo de ley mordaza en el artículo 44 de que se prohíbe las informaciones acerca de candidatos de su vida y de su pasado o de situaciones que hayan tenido van a ser reguladas. Pues esta ley también lo trajo. Bueno, lo, lo más importante en esta parte de la ley, Francis, es la figura jurídica que se crea también, porque se crea una figura ¿Cuál es? jurídica como el fiscal electoral. Bueno, la Procuraduría Especializada. Hay que, sí, hay que entender que tenemos un juzgador, un, un tribunal superior electoral, y se debe complementar con el, la parte de investigación, porque tradicionalmente lo que hacemos es que llevamos nosotros las pruebas. Sí. Y la, de ilumina, y la, de, y la, y la expresamos allí y la hacemos valer ahí. Sí. Un, una, una cosa importante sobre el financiamiento de la primaria del partido es que el partido, el PRM, como partido, dijo que va a sustentar sus propias primarias. Es lo correcto. Que no va a tener financiamiento de la Junta, es lo correcto, porque. Eso va en contra de la Constitución. Hay un sondeo de opinión sobre si está de acuerdo que la Junta Central Electoral pa patrocine los partidos políticos. Ya producción lo tiene listo. Bueno, vamos, a, vamos a escucharlo. Escuchemos. No. ¿Por qué? Bueno, porque eso, eso es una destrucción para el país entero. No. ¿Por, hay por qué? No. Bueno. Eh, ca cada quien debe de de hacer su política con, con sus capitales, para que no cojan eh, eh, los, los cuartos del pueblo para, para eso, no. ¿No? ¿Por qué? Es que no. dinero del pueblo? No. ¿No? ¿Por qué? Porque eso le pertenece a ellos, porque el pueblo que lo tiene que pagar. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es de carencia de para el país. Claro que sí. ¿Por qué? Pero la situación no está pasando ahora. Está mal hecho eso. ¿Por qué? Porque la campaña eh, eh, sale de amor para uno con un gobernante. Entonces, si ponen a dar cuarto a la gente, es un negocio. Claro que no. ¿Por qué porque no? Porque eh, cada partido debe sumir su responsabilidad. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ah, porque así pueden votar. El que quiera votar. Ay, ay, ay, eso no me parece nada a mí. ¿Por qué? Que no, yo no voy, yo, yo no voto ni nada. No, no estoy de acuerdo en eso. Que lo hagan, eh, eh, que lo hagan cada cual con su cuarto de ellos. Bien, lo mismo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, o es sea, un desastre, el dinero. El dinero después uno debe cogerlo para, para, para, política. para política. Seguro. Porque eso deben comprar medicina de todo, que, que no para subir, que no suba. Los, los partidos deben financiar su propia candidatura. Solamente es eso, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué? Bueno, no sé decirle nada de eso. Yo, yo no entiendo nada de política. Bueno, eh, yo me parece que sí. Pues deben mantener eh, para que puedan eh, hacer su, su campaña. Sí, porque ya son, son, ya son leyes aprobadas pues, hace mucho tiempo y tienen que hacerlo así mismo. Bueno, Qué interesante bueno. la concepción que tiene, la visión que tiene el pueblo, llano, que yo siempre, siempre reconozco que el pueblo tiene mucha conciencia y mucho conocimiento. Es correcto, miren lo que sucede. El presupuesto nacional de la nación también consigna y reconoce como parte de, de su responsabilidad, la de proveer los recursos, para la sostenibilidad del sistema electoral y de partido en la República Dominicana. Si ya se le asigna al partido ese dinero que recibe el partido de acuerdo a la proporcionabilidad que le corresponda, porque esa es otra, en desmedro del resto de los partidos, solamente dos partidos van a tener casi todo el dinero. Por la cantidad de por la cantidad sí, de electores. Y todo, electores, que entonces, tienen los no porque son abiertos y además que ya ellos mismos lo han demontado, lo mismo que lo promovieron ya lo desmontaron. Uh -huh. Además es correcto que ese dinero sea administrado y vigilado a la vez por el Estado, pero administrado por el partido para sus fines, porque estaríamos entonces pagando el doble. O incurriendo en gastos dobles. Bueno, en el día de ayer el presidente de la Junta y, y otros miembros se reunieron con los directores de medios de comunicación. Y ahí plantearon varias posiciones en este tema de la logística que necesita la Junta Central Electoral. Y cito textualmente estas palabras que dijo el presidente de la Junta, Julio César Castaño Guzmán. Necesitamos consenso, recursos, plataforma, logística y tiempo que es lo más importante para el montaje de esta, eh, estas elecciones primarias que deben realizarse y, al más tardar el 22 de agosto, presentar los partidos políticos, los candidatos que van a terciar en esas primarias, que ya luego las elecciones se realizarán en octubre, pero en agosto 22 tendrán que presentar. Dice también Julio César que tenemos las elecciones consensuadas, pero los recursos no. Desde el principio la Junta había estado hablando de que, que en principio se llevaba, y se oponía al montaje de la primaria de alguna manera, y que se llevaba unos 5 mil millones. Ay, bueno, eso de lo de Bajó ese monto a 1.500 y El partido tanto, ¿no? oficial que decidió su primaria abierta con 7 millones es que se va a llevar todos esos millones de pesos. Nosotros lo vamos a hacer como PRM cerrada con el padrón de nosotros. Recuerda ¿Y él? no Vamos a necesitar recursos de la Junta. Recuerda a Julio César Castaño que en el 2005 la Suprema Corte de Justicia falló las primarias que eran inconstitucionales, pero que no identificaban los fondos para su financiamiento, las primarias eran totalmente pero, con inconstitucionales todo y la decisión y no inconstituc los con con inconstitucional, con todo y inconstitucional, con todo sin tener recursos, la entró el gobierno porque así es que se gobierna en base a a ah, fuerza y poder. No importa que la constitución se pisotee, ah, no importa que tiremos por la borda el futuro de nuestra vida política. En tenemos fin, un contacto. Son varios los tropiezos que se han dado en el camino. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Adelante con su comentario. Yo estoy viendo el programa que no lo pierdo. Muchas, no Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Y estoy viendo la, la actuación del pueblo, de la cual no me responde. Sí. Yo estoy de acuerdo. Que, por ejemplo, Francia, ahí estamos con hombres que... El secuelo lo que se tíos, como de serie Es responsable de esto Por igual, Raquel por igual Muchas gracias Si el quiere ser presidente de la república Que busque el de los autos, de los, autos, de los, autos, de los El partido es, que lo lleva Que, el, que le que ayude también que lo, <risa> sí, es Por eso que no invento <risa> con <risa> esto <risa> Así debe, debería sí. ser Muchas gracias por sus valiosos comentarios sobre todo y fíjate, eh... no sé si esto nos va a llevar al Al lugar, que como él dice que teniendo interés yo, ejemplo, que en un momento me he postulado para ser alcalde de mi partido por mi partido la Fuerza Nacional Progresista. Pero sabiendo que estábamos cumpliendo con el deber por ser una organización coherente y firme, que nos alejamos del partido de gobierno por las imprudencias cometidas contra la Constitución, no por puesto porque se renunció a eso. Y el pueblo todavía insiste en no determinar la calidad del candidato y por quién votar, sino la cantidad de dinero que se reparte. De seguir así este sistema ni vamos a tener cumplimiento de un ideal, de un buen gobierno ni de una buena gestión municipal porque está basado en la entrega de dinero y no está basado en la capacidad que debe de tener el individuo para ser elegido. Por eso que yo digo que hay que formar con conciencia un elector prudente pero sobre todo que elija a quienes tengan las mejores condiciones más allá de lo que reparte. Claro, aquí hay muchísima gente que tiene, tiene más de años gastando dinero en vallas y cosas. Claro que sí. Bueno, vamos Tenemos a escuchar, las calles contar. llenas de publicidad, aunque están prohibidas por la ley. Vamos y a escuchar este contacto. Buenos días. Buenos días, días jóvenes. Buen día. usted, Buenos días. Buenos días, buen día. Usted, buen día usted, Fíjate, el problema es que aquí hay una, como una, una contradicción de la ley. Uh -huh. Que las instituciones tienen su ley y la constitución tiene otra. Uh -huh. Que la constitución dice una cosa y los partidos dicen otra. Que es verdad. Una cosa en la escena, entonces, ¿cómo va a ser posible? No, tropiezo tras tropiezo. ¿Qué hacen los partidos con los recursos que reciben? Con 23 millones si sabe, que ellos cuanten. ¿Quién sabe si no reciben respuesta es Están educando ellos, están educando. Tienen locales, los pueblos, no tienen Senado, lo que tienen, no tienen ninguno. Y están justificando este dinero. Entonces yo creo que también con el dinero de nosotros no se debe estar jugando sí, tampoco, hermano. Sí, así no, es. Eso, no, vamos a ver e eso, si eso es de responsabilidad en cada cosa. Muchísimas gracias. A usted, gracias. como siempre, por su valioso no, comentario. Otra, otra cosa, pues, Ajá. Pues, Ajá. Pues, pues, pues, ¿Por qué que, que no, eh, que algunos de, de los candidatos no se la ley se están poniendo lo, lo que quieren ser preferenciales? ¿Por qué la oposición de ellos? ¿Qué los a ellos ¿qué los y qué los beneficia? Sí. ¿Cómo no? ¿Usted? Como Esa siempre? parte de preferencial primero es inconstitucional y está establecido. Y lo otro es que es más cómodo para un candidato a senador que una cantidad de 154 individuos busquen votos y se le sumen los votos del diputado, no importa si gane o no gane, pero el senador lo va a tener. Un arrastre. Todito ahí en una cesta para cuando le vayan a contar al senador que son 32. Bueno, a mí me preocupa grandemente la posición de alguna manera de la Junta Central Electoral, porque veo que hay algunos tropiezos que se están dando y cosas como, por ejemplo, el pronunciamiento que liga ayer el presidente de la Junta, de que la ley electoral, la ley de partidos, no la de partidos, pero nos tienes a todos a la escuela. O sea que están aprendiendo a estas alturas. Eso es una realidad. Aprendiendo, ahora es que es vamos a aprender realidad. a montar un proceso electoral. Es una realidad no. con esa nueva ley. Usted lo puede decir con su familia, a discreción, <ríe> pero no público en una actividad de dueño de medios de comunicación. Hoy a las 10 de la mañana habrá un encuentro con los representantes de cada uno de los partidos políticos para tratar de consensuar toda esta parte de lo económico, sobre todo en el montaje de esta primaria porque preocupan muy bien, mucho, aunque ellos lo advirtieron desde el principio, desde el momento de la discusión, y tanto que se ha hablado y que se habló y que se quería una ley de partido político y que duró tantos años durmiendo, para llegar a este punto es mejor que siguiera durmiendo la ley. La, Mientras la tanto, ley, entonces, el pueblo no quiere que se usen sus recursos para esta primaria. Nos Vamos a ver algunos mensajes que están en el WhatsApp, que nos escribe Juan Alberto Álvarez dice, Juan Alberto perdí un llavero el domingo en la calle Frank Bullón, frente a Telenor. Dice, podría mencionarlo si alguien lo encontró y oh, la puede sí. llevar al canal. Mino, eh, dice, si bueno, espérame, disculpa, la mencioné el nombre porque está registrado como uno de los miembros del, del grupo de WhatsApp y él tiene una recompensa de dos mil pesos. No nos has dicho de qué forma es el llavero para que la gente lo identifique. Y que lo pueda devolver. Bueno, A todo el que encontró el llavero. un llavero el domingo pasado, que era un domingo de carnaval, ah, de carnaval, que lo haga llegar al canal, habrá una recompensa de dos mil pesos. José Méndez escribe, buenos días para todos, ese personal talentoso que vive llevando alegría al pueblo con temas importantes. Qué bueno que te da alegría. Sí, porque no todo. No, sé. no, no, todo. Problema, Francis, claro, no. no, no, no. Fe Felina Elman, buen día, como amanecieron, muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Amanecimos Igual, bien, miedo. gracias a Dios, esperando que usted también. Rafael Díaz manda estas fotos, ¿Es este esta en campaña, ¿de cuántos años tiene Rafael en campaña? A Desde mí. que salió de las como... mí. Todos los años que tengo en este programa, casi 10. A diez, mí lo que me sorprendió es este de Rafael Díaz que le robaron la GPS, le robaron dentro de su dentro vehículo de su, y él dice que es una sorpresa porque fue Le sorprendió el robo. <ríe> sí, sí, o, o sea, que eso la, no ocurre está en este está país. En lo público eso está no en ocurre, no, pero no, eso fue una ironía, tú no entendiste que lo digo de forma irónica. Dice él que en el día de ayer estuvo con dirigente y aspirante a distintos cargos que se suman a su proyecto político Ciudad Segura, destacando la participación de Fátima Roque, candidata a diputada, dice él. Eh, Federico Rojas desde Osto, buenos días de mañana, Raquel Fulvio Francis ¿Cómo es eso de que, dice, que se dice que los candidatos tendrán que depositar a la junta electoral? X cantidad de dinero por cada votante registrado o a sea, nivel presidencial, congresual Y municipal no, que, podrá gastar, que podrá gastar Hay que un, gastar, monto que podrá invertir en, un monto en su específico Un monto específico De acuerdo a la cantidad de electores Que tienen en su padrón Estamos tratando de organizarnos sí, pero Y aprendiendo pero una, en la escuela Y aprendiendo porque la, una cosa, la, A la escuela lo mandó La publicidad también tiene una regulación que no puede exceder de un monto Que en papel claro. está muy bonito, pero en la práctica, en la acción, no se, no se cumple. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en el Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana, aquí estamos, gracias a la doñita que nos acaba de traer el café, doña Felicia, Salud. como siempre, aquí estamos, continuamos con el programa, bueno, eh, recordarles a las damas que vistan de Adasa Elements, haga como yo, vista de Adasa Elements, que estamos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo, miren qué hermoso, se vestido así, cremita, eh, que nos hace estar bien puesta en cualquier escenario. También estamos en Santo Domingo, aquí en San Francisco, en el teléfono y WhatsApp en 809 8419955 y en Santo Domingo 809-952-2150. Realizamos servicio a domicilio y entrega inmediata. Así que visítanos, tienda de vestidos Adasa Elements, vista a la moda a la vanguardia y encuentras atuendos para todos los sites en Adasa Elements En L&R Comercial te la ponemos fácil todo lo que tú necesites para tu hogar, lo que está buscando lo que tu familia se merece lo que te hace falta en L&R Comercial lo encuentras a precio cómodo con la mayor eh, variedad de todos los electrodomésticos y artículos para el hogar te lo llevas sin complicaciones, sin muchos papeleos, crédito directo de tú a tú. Sí, sí, te lo damos, te lo damos, es bien fácil. Tiene hasta 24 meses para pagar y sin inicial. Señores, esto es de locura. Solo en LIR Comercial, donde todos califican. Bueno, pues gracias por esas recomendaciones. Y ahora yo les recomiendo escuchar a Raquel Ortega, quien tiene hoy el tema. Veamos. Muchas gracias, hermano Francis, Fulvio, y a ustedes, amables televidentes, por continuar con nosotros. Los obispos dominicanos, a través de la conferencia Episcopal dominicana, a ley de ocho días para celebrar la independencia nacional, y como ya es costumbre elaborar estas cartas pastorales, pues la han hecho pública y todos los medios hoy la recogen ustedes la pueden leer completita a través de las plataformas digitales en esta carta pastoral eh, no es para menos esperar las reflexiones sobre todos los temas que entiende el Episcopado Dominicano que deben preocupar a nuestro país esta conferencia del Episcopado Dominicano integrado por los obispos que ustedes están viendo en pantalla y por supuesto el de esta diócesis de San Francisco de Macorís ahí está, lo estamos viendo en la segunda fila de la derecha hacia la izquierda del televisor, el número 3, si es eh, lo contrario sería el número 4. En la segunda fila lo estamos viendo ahí a nuestro obispo de San Francisco de Macorís que pertenece a la conferencia. Todos los obispos dominicanos pertenecen a esta confe conferencia episcopal. Eh, la iglesia católica enviando el mensaje sobre todo para reflexionar de lo que, insisto, entiende la iglesia que debe preocuparnos a todos. ¿Qué, ¿En qué se basa en esta ocasión? Invita, como número uno, actuar apegado a la ética, la responsabilidad de las funciones de cada quien, servidor <coughs> público, servidor privado, apegarnos a la ética porque entiende de que eh, hoy día hay muestra de todo lo contrario, de que en nuestro país lo que vivimos es en un ambiente de desencanto social, dice, favoreciendo la violencia y cualquier tipo de delito. Y ese es un mensaje que le dice en la conferencia, lo ha llamado como un gris, una situación de un gris mensaje episcopal por la realidad en que estamos viviendo hoy en día. Hablan los obispos de que la impunidad favorece a la pobreza, además que la hace prevalecer las irregularidades, los delitos, si no hay sanciones, aunque estén estipulados en nuestro código, en nuestras leyes para castigo de la delincuencia, si no hay sanciones y reina la impunidad, entonces es como darle un aplauso a lo malo, a lo negativo y lo promovemos. Tenemos culpa a los medios en parte de promover a veces conductas incorrectas, de aplaudir algunas cosas y otras no y otras hacernos los de la vista gorda. Y también, por supuesto, entonces los que están llamados a sancionar la corrupción. Eh, se hacen de la vista gorda también y no cumplen con lo establecido entonces por eso le preocupa, dice la iglesia católica además de que debemos as asumir con urgencia el comportamiento ético en la sociedad dominicana para enfrentar el flagelo y otras realidades como el tráfico y consumo de droga además de la corrupción, eh, las elecciones para el 2020, la inmigración entre otros temas de interés eh, es importante ver que la iglesia se preocupe cada vez más y que aparte de emitir el mensaje pues tiene que dar un segundo paso y de trabajar para ello, es a, también acuñar el mensaje que nos manda eh, nuestro Papa Francisco de salirnos de la zona de confort y lanzarnos hacia los lugares vulnerables, hacia donde los feligreses, hacia donde los ciudadanos ne necesitan de la mano no solamente de ese, de ese mensaje de consuelo y de ese respaldo de, de como la iglesia debiera ver a sus hijos como un padre, ¿verdad? hacia un hijo, de darle un buen consejo sino también de accionar en, en ese sentido, entonces que le preocupe la corrupción y que lo vea de cara a las elecciones del 2020 Es también interesante ver ese interés que ha marcado la iglesia Además del tema de inmigración Que pareciera ser como que estaba apagada Que estaba silente en ese sentido No se bueno. refería o se refería poco a ellos Entonces ya lo ha planteado en esta carta pastoral Pero Que son los documentos institucionales Hay algo muy que me impresionó Ajá. Sobre todo porque la iglesia hoy reconoce y el pueblo tiene que escuchar bien lo que está reconociendo la iglesia, algo que nosotros veníamos discutiendo hace tiempo, dice, la iglesia católica reiteró ayer que el gobierno está en la obligación de aplicar sin demora y con seriedad las leyes migratorias en el país, tomando muy en cuenta, es decir, hace énfasis, en cuenta las irregularidades que se, vive, que se viven en la frontera dominico-haitiana Y advirtió que no es posible una fusión de Haití con República Dominicana Bastante claramente Es decir, que esto no es cuestión de que los vinchos ¿Quién dijo que, se van a, que, que están intentando unir? Ya la iglesia lo trató como tema y se lo está diciendo al presidente Que tiene que dar respuesta este 27 de febrero mensaje bastante claro y que aplaudimos del, y del, oiga, el, del el Episcopado ¿Quién dominicano? es que preside la Iglesia Nacional aquí? ¿Cómo se llama? Osoria. Osoria. Osoria. Oh, A quien nosotros hemos dicho que era la pieza más importante para el sistema, para el plan que tenían los Bichini y el grupo de los Clinton con el tema de la unificación. Esto no es juego. Y qué bueno que el Episcopado en general lo asume. Eso indica que ya se preocupó por el tema y que este no es un documento eh. institucional que marca la posición de la Iglesia Católica para nuestra República Dominicana, ya pero no, no solo eso, sino que le ya preocupa lo los altos índices de violencia, sí. el que te atraquen para robarte un celular, el que te maten porque le, le, les, le rayaste un vehículo por una discusión de un paquete, señores, Ver lo que pasó en el día de ayer de ese chofer de Caribe, Tours, claro con esa discusión es, con, con ese motorista, motorista y quitarle, arrancarle la vida, porque no somos capaces ni siquiera de dialogar, de dirimir diferencia de forma inteligente. Debe alarmarnos a todos, preocuparnos a qué nivel estamos nosotros de actuando en una sociedad que aparentemente, los, todos los símbolos que muestra es de estar enferma por mostrar violencia y en resumidas cuentas resolver todo con violencia. ¿Qué resulta de ese hecho? El chofer tenía esa arma ilegal. Lo, se supone que la empresa a la que él representa, Caribe Tours, no debe proporcionarle tampoco un arma porque no, no debiera necesitarlo. Porque se supone que los códigos y el protocolo para conducir de manera correcta y se supone que antes de contratarlo le hicieron una investigación, unos estudios, una evaluación psicológica, si estaba en capacidad de llevar y asumir esa responsabilidad, además no solamente de saber conducir, sino tener normas de cortesía de poder tratar a la gente. Entonces, ver este ejemplo, este escenario en el día de ayer, ¿qué llevó a ese chofer a arrancarle la vida a ese motoconcho que supuestamente le amenazó y demás?, con, con romperle el cristal y, y en una discusión donde no debió llegar a esos, esos extremos. Pues la iglesia se está preocupando bastante y le urge en la forma de cómo tratamos el tema en República Dominicana y de cómo muchos se hacen indolentes a esto. Pero dice la Iglesia también le preocupa a las riñas apasionadas e irracionales. Una muestra de esto lo ha ocurrido ayer, como ya le, le he dicho. Pero también el mensaje episcopal habla del tema de inseguridad ciudadana del temor de los ciudadanos al salir a la calle y no estar tranquilos, y eso de día, imagínense usted de noche, mucho más la inseguridad se pone eh, de manifiesto y se refleja como bajan las, el índice la, de afluencia de la gente a los diferentes eventos, sobre todo en hora nocturna, por el temor a que sean atracados, que sean asaltados para robarles lo que tengan, o en el peor de los casos también, que mueran en esto. Dice, y cito textualmente, el mensaje de la Carta Pastoral. Continuamos preocupados por los intentos de legislar contra el sagrado derecho de la vida y de sus orígenes. La vida es un don supremo, es eh, amenaza desde el mismo seno materno, amenazada. Reiteramos respeto a la vida humana en todas sus dimensiones, desde la concepción hasta la muerte natural, del hombre como de la mujer, es por ello que rechazamos toda forma de agresión a la vida, abortos, feminicidios, homicidios, suicidios y dice la carta pastoral, urge crear conciencia en la población sobre el respeto a la mujer a fin de disminuir el aumento incesante de los feminicidios así que los obispos creo que tienen los pies mejor, más puestos eh, hoy día en la tierra que nunca Creo que no han dejado un tema de interés de los dominicanos en esta actualidad sin tocar en esa carta pastoral. Entendemos de que de, eh, y que los, el gobierno que preside el presidente eh, me llegó a la cabeza el bolito que quiere ser ¿Cómo? Nueva vez. Danilo Medina, licenciado Danilo Medina. Dios mío. Cuidado, Entonces, te, traicion cuida, te traicionó cuida, la memoria. Te traicionó la memoria porque posiblemente hayan cosas muy similares. No, pero no puede ocurrir eso porque el pueblo dominicano tiene seguro su memoria histórica bastante reciente ahí y no sí. creo que cometas errores tras otros errores. Entonces. Eh, los gobiernos tienen que asumir responsabilidad en ese sentido para combatir cada uno de estos flagelos y el respeto a la mujer debemos fomentarlo desde cualquier instancia y sobre todo de disponer un presupuesto mayor amplio a través del de Ministerio de la Mujer para aplicar las correctas políticas públicas que funcionen porque las actuales le han quedado muy cortas y no han funcionado y, y el respeto a la vida fundamental de que hacer conciencia en ese sentido de que la vida es un don de Dios así como dice la carta pastoral y prestada y que no debemos amenazar con ella de ninguna manera esta carta pastoral eh, dicen los obispos que señalaron todos estos males además tocan el tema del narcotráfico la trata de personas, la explotación laboral no se quedó ninguno de los temas fundamentales, además enfrenta otros temas como además los presupuestos para la ley de función pública, dice la carta pastoral, en ese sentido, además reclama solidaridad de la comunidad internacional con el tema haitiano, eh, fue, ha sido de las cartas más completas que he podido leer, sobre todo con ese mensaje que le hace un llamado, no a rescatar los valores, porque entiende que los valores no es que se han perdido, es que a veces como que no lo dejamos guardado. Dice que asumamos textualmente la tarea de vivir y educar de acuerdo a la ética con los valores de la honestidad, equidad, verdad, trabajo, responsabilidad, respeto, solidaridad, fraternidad, justicia, hospitalidad y amor a la familia. Son parte. Insisto, toca estadísticas, la carta pastoral que él los recuerda sobre todo, recuerda unas estadísticas importante de mantener sobre todo los bajos índice, eh, índices aquí en materia eh, de la participación de los jóvenes en la política dominicana, toca índices también de la pobreza en cómo andamos y, e invita a los jóvenes a involucrarse a la política y, y al mundo laboral para cambiar la realidad en que vivimos. Entiendo. No es, es de la carta pastora más completa que ha podido elaborar la, eh, esta, en esta ocasión la conferencia del Episcopado Dominicano, tocando los puntos neurales que nos están afectando. Creo que el presidente Danilo Medina está combinado para el 27 de febrero a tocarlo y a dar respuesta a cada uno de ellos. Así que aplaudo. De correcta decisión de la iglesia de poner bien puesto, de hacerlo y ponerlo y manifestar que tiene los pies bien puestos en la tierra. Gracias por la atención. En el WhatsApp, Domingo Hernández nos escribe. Previo a Domingo está un número que termina 0414. Dice, buen día por casualidad, ustedes tienen información del accidente de ayer donde hubo un muerto. Tiene que especificar en qué zona, de dónde nos están hablando. Para poder responder. Domingo Hernández del Ciruelillo. Manda la foto de esta bebé, miren qué hermoso. Sí, con cartera y todo. No, Se no, no, la no, no, La no, no. nieta de, de Minguito. Dice Domingo <ríe> que le hagan favor de felicitar, que cumplió sí. tres años. Natalie Hernández. Sí. Sí. Natalie un abuelo, un abuelo culeco. culeco, ¿no? pero Una princesa. Modelo <ríe> princesa. <ríe> un abuelo culeco, míralo ahí. Fulvio, y de cumpleaños, hoy Rosani Bello sí. Olguín. Esa es la esposa del doctor Rodríguez. Ah, pero. Al qué doctor bien. Rodríguez ahí está la esposa Rosani Bello Olguín de cumpleaños, felicidades. Así que muchas felicidades para ella, que la pasen muy bien, doctor. El bizcocho, el regalo, ya te sabes, no se pierden sí. eso. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. La comunidad de Villaverde está protestando en este momento por unas reivindicaciones que entiende que necesita. El presidente de la Junta de Vecinos, Edito Hernández, nos habla. Vamos a escucharlo. Bandera, si la claca, ¡Aquí va a haber... Muchísimas gracias. En este momento nos encontramos en Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís, donde se lleva a cabo una manifestación en demanda de varias reivindicaciones. Vamos a hablar con el presidente de la Junta de Vecinos de este sector, Edito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué, qué sucede? Mira, lo que está pasando ya ustedes pueden ver. El llamado a paro que nosotros llamamos martes y miércoles, Ustedes están viendo, iniciando el día, se está cumpliendo en un 98% en esta comunidad. Debido a la promesa que el gobernador y el alcalde eh, han manifestado en esta comunidad. Porque ellos nos han manifestado a nosotros de que se va a iniciar el proyecto Cloaca y nosotros venimos manifestándole hace seis años a ellos de que todo es un foco de contaminación lo que tenemos en nuestra comunidad. Ya tú puedes ver las calles, puedes ver toda esa contaminación. Nosotros estamos viviendo inhumanamente en esta comunidad. Nosotros estamos caminando encima de la SF Cali aquí. Y todo es un foco de, de, de contaminación. Tú puedes ver, se está cumpliendo en un 98% el llamado a paro que nosotros llamamos. La escuela no está funcionando, el Conani tampoco. El CAFI tampoco, la policlínica tampoco, ni la otra policlínica de la hermana Mirabal. Nosotros, lo que le exigimos al gobernador, que cumpla con su promesa, que suba a cumplir la promesa que él nos prometió a esta comunidad. O si no, de lo contrario, la lucha vendrá más fuerte en los próximos días. Bueno, si no nos cumplen, nosotros lo vamos a extender por tres o cuatro días más. Ahí escucharon ustedes al presidente de la Junta de Vecinos de este sector de Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís, donde hoy iniciaron un paro en, demandando la reparación de muchas calles, el arreglo de la cloaca, entre otras demandas en este sector. Es todo lo que tengo hasta el momento, más adelante continuaré llevándoles a ustedes cualquier Incidencia de lo que ocurra en esta variada aquí en San Francisco de Macorís. Ahora pasamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, a Robinson formado Polanco, por este, este pequeño ahí. reporte. No es solamente Villaverde, todo San Francisco de Macorís. Ya cloaca. Ha ha, ha colapsado el que hay, viejo. Y mira. Pero toda esa parte alta y la parte norte y toda la que baja Río Jaya, no hay cloaca. Mira, te voy a decir algo. Y con la desafortunada situación de que moradores del entorno de la vía férrea y de la, y de la planta de tratamiento la que tenemos, cuyos productores de esas tierras en ocasiones le han creado huecos, ruptura a la tubería principal. Sí. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí. Y también la antapona para coger el agua, para mojar la finca. Es decir, que tenemos unos reclamos y, una, y a la vez una inconducta que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, porque la verdad es que si se le exige a la autoridad una solución, que uno o dos desaprensivos, teniendo conocimiento que, de que lo están haciendo mal y que causan un problema, lo hacen. Y la comunidad sabe quiénes son y no lo denuncian. Prefieren entonces reclamar, reclamar, pero aquí es un asunto de todo. ¿eh? Esto no es solamente de las autoridades cuando nosotros exigimos. Así es. Ahora, ¿te fijas en la diferencia que cuando se cometen falta por parte de ciudadanos que crean una situación en el sistema cloacal, lo conectan desde de las aguas indebidamente? Lo conectan hasta en, en áreas como si fuera en la ruta del basudero. Sí. Allá van a parar, caco de, de gallina y de cosas de ahí del mercado. Sí. Bueno. Tenemos un contacto. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿Cómo estás? Saludos, Saludo. buenos días. Le habla Esther Vargas. Hola. Hola, señora Vargas. Saludo. Gracias. Me identifico para que me permita... Expresar una situación que me sucedió el domingo en la noche. Bien. Adelante. Saliendo de Eucaristía, en catedral con mis niños, me dirijo en la restauración cercana uh -huh. a comprarle un pedacito de pizza. Cuando nos montamos al vehículo, todos los parqueadores que siempre están en la zona nos dicen que le demos algo. Le damos al que primero se presentó cuando nos parqueamos pues arman un pleito entre los dos porque Ay, los dos quieren y lamentablemente no tenía más moneda para ofrecerle a ambos uno de ellos agresivamente y lo que me duele es que yo andaba con mis niños pequeños que Franci lo conoce sí. delante de ellos comienza a bucearlo todas las malas palabras del mundo a usar su cemento delante de ellos y con una botella de cristal comenzar a tratar de rompernos el cristal. Lo que mis hijos vivieron en ese momento ustedes no Pánico. se lo pueden imaginar. No se lo pueden imaginar. Al día de hoy me dicen, mami, no volvemos más a esas horas. Mami, ¿qué estaba pasando ese día? ¿Quién nos cuida a nosotros? Ay, Dios mío. Qué pena. Hermano. Que hayan vivido eso, Gracias. sí. Lamentamos este, muchísimo. Gracias pues a usted mire, por contarlo. Esto es un grave problema, que está, esto está latente en la ciudad. Y le voy a decir algo. No es el primer caso. La fiscalía ha debido de poner atención a esto junto al ayuntamiento. Estos muchachos se, les, se están saliendo del control. Debe haber sanciones. Y debe tener una regulación. Sí, sí, sí. Porque fíjate una cosa: la misma iglesia se va a afectar si los niños no quieren ver, no quieren ir a esa zona. No. Yo me imagino el disciplina. trastorno psicológico que deben tener esos niños de ver esas escenas sobre hacemos todo, el llamado de violencia además de las palabras oeces que pudieron lanzar ellos. Eso Así que, que atención, atención a las autoridades y lo vamos a tratar como tema No aquí. es la primera vez ya esto se repite una y otra vez a diario, todos lo vivimos. Ayer mismo yo eh, había uno que quería que yo que le dieran obligatoriamente pero Porque se ponen todos, se aglomeran hacia ti y se pelean entre ellos quién es el que va a cuidar el vehículo como si estuvieran eh, eh, obligados, o si sea, uno le hubiese pedido ese servicio. Hay que regularizar eso, atención. Cambiamos de tema radicalmente porque es, damos seguimiento al caso de eh, que está viviendo en la justicia el, el alcalde de San Francisco de Macorís y comunicador Alex Díaz Paulino. Entonces, en ese sentido, tenemos algunas declaraciones. El caso del juicio, sobre el caso del juicio de fondo. ¿A qué distancia, a qué tiempo lo han reenviado? Vamos a enterarnos. Adelante.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 I'm not saying because I'm connected to the family. I'm not saying that I'm not going to be able to do to be able bueno ahí vimos ya las declaraciones de ambos sectores, ambos bandos no, los abogados, acusadores y defensores en este juicio por difamación de injuria que se les lleva al alcalde Alex Díaz Paulino el lunes 25, Miren, 9 de la mañana continuará ya, ya lo que he mencionado y he dicho acerca de los procesos Respecto a los funcionarios electos municipales Que la propia ley establece el artículo 44 Lo que procura es eso Evitar que uno se vea más superior al otro Primero está en una jurisdicción especial porque es del alcalde Y está siendo juzgado en la área de la corte penal Entonces, obviamente que ha transcurrido de forma clara y diáfana este proceso. Esperamos que haya solución al final y que el, alcaldí, el alcalde pueda sortear en una mediación con los afectados y que quede hasta ahí porque lo que no queremos es un trastorno en la administración municipal y eso es lo que hemos advertido porque ser aguerrido y pelear y pelear no conlleva nada. Y esto se trata de asuntos a instancias privadas, como ellos mismos han dicho, y que tienen de fácil solución, siempre habrá abierto, a, o estará abierta la vía de la negociación. De la negociación. Pero es que desde el principio él dijo que no, que no iba a negociar con Bueno, con pero ya se le reconoció las pruebas que Jacobo presentó, en lo que decía el abogado Sócrates Mercedes, que ellos hicieron oposición y la corte acogió la el video en que basan su acusación. Correcto, muy bien, tenemos una mención. Si quieres verte bien y también sentirte bien, cuidar tu vista óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio, los mejores lentes, las mejores marcas nacionales e internacionales, igual que los profesionales que te atienden a ti, atenciones exquisitas, análisis de la vista gratis, montura de todos los colores, ...que se acomodan a tu contorno facial... ...para hacerte ver bien y cuidar tu vista... ...Calle Castillo, esquina La Cruz... ...en el 809-588-7675... ...óptica, máxima visión... ...solo marcas, solo prestigio... ...Supermercado Almanza les recuerda... ...que no tiene que salir de la guaranas... ...para encontrar lo que busca en un mismo lugar... ...ahora unido a una se trae miles de pesos... ...en premio por cada 500 pesos que compres... ...puedes ganar televisores, fines de semana... Crucero para dos personas, en fin, y participa de la campaña Ecobolsas con el plan de reducir el uso del plástico. Supermercado Almanza, calle principal 34 a la Guaranas. Aceptamos tarjeta solidaridad y recuerda que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Bueno, en el WhatsApp número que termina en 4983 nos manda el Salmo 103, versos 17-18. Gracias por estar en sintonía. Con nosotros, se nos acabó el tiempo por hoy, si Dios quiere, estaremos de regreso mañana en otra entrega de su programa de mañana. Gracias por su compañía, por su fidelidad. Nos vemos mañana.